Hemos hecho un descubrimiento arqueológico con la guita. Es una llamada del pasado Y es para ti hey guys. Bueno, ya estamos de vuelta al aeropuerto Está acabó la guita está un poco cansada Hoy día quisimos arriesgarnos <risa> y tratamos de ir a Coniaje No fue una muy buena idea pero pudimos ir al acuario y comimos en Nathans, famous, vamos wow. llegamos al famous Nathans, estamos esperando mi super cheeseburger la música está súper buena una muy buena hamburguesa con unas muy buenas papas fritas Pasamos ya a la seguridad en la parte que más me estresa estamos súper temprano, lo cual es bueno hay que buscar qué cosa hacer no, no importa Comer Chocolates Chocolates Para la gente Con la quita no encontramos literas acá. ¿Te gusta nuestra literas? <risa> no. Sí. Ay, me pesa mucho la cámara. Oh. Mientras seguimos esperando aquí en el JFK, creo que es momento de hacer un. Oye, oh yeah, preguntar un árbol. Oh yeah. Nicolás Aguirre pregunta si aún hay gente jugando Pokémon Go. Vimos muy poca gente jugando Pokémon GO y las vimos en la tienda de Nintendo. Entonces, en verdad, no sé si aún es masivo. ¿Visitaste Chinatown? ¿Cómo es? Es como el centro de Santiago, pero lleno de chinos y con mucha, mucha comida muy rica y muy barata. ¿Qué aspecto de Santiago crees que superan a la ciudad de Nueva York? Creo que ninguna es mejor ni ninguna es peor. Siento que son dos ciudades totalmente distintas, con idiosincrasias totalmente distintas Estaríamos eh, comparando peras con manzana Ah ja, buena Magos pregunta si es que llevo recuerdos para los suscriptores Y pucha no, no tuve espacio para llevar 690 y tantos recuerdos Fernanda López pregunta de dónde nos alejamos, si fue barato o no, si valió la pena. Nos alojamos en Harlem, eh, acudimos a un Airbnb y en verdad salió relativamente puta bien. El problema es que cotizamos un poco tarde si lo hacen más temprano puede sacar un mejor un mejor trato pero estaba súper bien jala en la hierba hasta luego pregunta si fui a la pizza de un dólar y la verdad es que no solamente fui a la pizza de dos dólares con 50 y a la de tres dólares con 50 por dos slices y una soda gratis. Ah, y además pregunta si fui al just press y solamente vi uno en macy's no fui la prioridad era una chelita más que él el... Javier Anadea pregunta si siento si alguna vez ha sentido algo raro al visitar un museo A ella le pasa que le da mucha ansiedad En lo particular a mí me da como... Entro a un museo y siento en mis hombros el peso de la historia Estar cerca de algo que está tan antiguo, lleva tantos años eh, Para mí es como solamente me doy cuenta de lo pequeño que somos y no es solamente con los museos, me pasó con un bar que fui en Escocia, que llevaba 500 años. Esa envergadura de historia se siente en los ojos. Mandar un saludo a Catapadilla, Padilla, Oh My God, Felicia Morales y gracias por todos los ratitos. Y ves algo a Isidora Morales, a Nathalie Yáñez, a Rizcalí, a Bastián Sire y a M. Gracias por comentar un viaje. de Vamos en camino a abordar el avión. Chubé, chubé. Yo voy súper emocionado, la guita en baja, con batería baja. <ríe> a sus paletas y la mía no aparece. Sustis, sustis. This is only the beginning. Beginning? Beginning of life. Oh no, all I know is we got a real psycho to deal with. Come on, baby, Russell. Biles, does he wear a man? Brock. Has been pronounced hopelessly insane. Feliz día, mamá. Apareció. Apareció mi paleta. No me haces eso, tío.